Hoy vamos a consumir un manjar, un exquisito manjar delicioso del oriente llamado ramen. Este ramen es particular porque lo hemos conciliado en un Coto y en este Coto venden este estilo de comida asiática que se conserva en un pequeño paquete de una marca muy llamada Maruchan. ¿Has visto el video de Liz Kila Se cayó en la cámara en plena grabación. ¿XD? ¿Para tomar? ¡Manaos! Hasta qué lindos dientes tenés, gracias. Son para que no se... uh -huh. Eh, para. Así. Oh, esta mierda, nadie sabía este truco. Miren este truco. Oh. Ven. Es un rico, exquisito, de muy buena calidad. Recién desempaquetado y metido en un sazón de fideo. Leo, Muchas gracias, Leo Inválido. Leo Inválido. Leo Manolio. ¡No, inválido leí, boludo! ¡No! Invalidé tu suscripción. ¿Sale a pedir un canje de un calefón? Quinta, ¿qué se juega hoy? ¿Hoy? En... Se juega. Con ¿No tus sentimientos? ¿Por qué prendes tan tarde? Porque. La posta es que me quedé organizando mi vida. Porque estoy. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete proyectos. Y si no me ponía a organizarlos, me iba a quemar. Iba. Tita, ¿cómo va la señora de Monster? Bien, acá al lado una Monster vacía. ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Pueden escucharme! No quiero llorar. No ah. quiero. Encima si estoy en mis días, Fue como... Literal boludo, no me vino la regla, me vino el, el puto metro. metro Encima me bañé y me sequé con la toalla hice una cagada La toalla limpia Me estoy secando y de repente digo Bueno, me seco la toalla." El... Y sale un chorro de sangre cuando me estoy secando Y veo la toalla Salmón clarito Y con un chorro así de sangre O sea, generalmente se te corta cuando te bañas. No es que te estás sangrando constantemente mientras te bañas. Se te corta. Y Pero justo cuando me seco vuelve, es como. Es raro eso, que, que no te dé tiempo para secarte. Ay, no, amigo. Y encima Ernie va a vivir acá. Yo mira, me el al chabón tipo. Diciendo, bueno, me voy a usar esta toalla y un chorro de sangre en la tuya, boludo. Escogiste mal el secarte primero. <risa> No, igual lo que yo hago, yo generalmente tengo una técnica bien para secarme la concha cuando me viene. Pero, o sea, agarro papel higiénico, me pongo papel higiénico ahí, básicamente, y que se seque sola, ¿entendés? Y hago como equilibrio, sosteniendo el papel higiénico, ¿viste? Me falta la franja azul y la bandera de Francia, boludo. Mira como línea de mercado. Mi amiga. Hay un sticker que es muy bueno. A ver para, ay, me encanta ese sticker, es muy bueno. No, para, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Y mi celular, no puede ser. Llame un psiquiatra, boludo. Estaba haciendo directo con el celular. Ay, no lo puedo creer. Hoy no, no es mi día, amigo. No, hoy me pasó de todo, boludo. Me pasó de todo. Empezando el día como el orto que me peleé con la germo Y tenía que ir a una reunión Que llegué tarde Tenía que llegar a las 3 de la tarde Llegué a las 4 y media Soy mi hija de puta fue una reunión en la que me iban a pagar Y nada, ya está hecho el proyecto así que ya me pagaron Pero no, no, la, la cagué ¿entendés? La caqué. Bueno, a todo esto, ¿llego a mi casa? Digo, bueno, me voy a bañar Porque estaba re triste la verdad Y digo, bueno, nada, no, no importa Voy a... Lo, lo, lo, ya está, no puede ser peor, ¿viste? Me puse a organizar mis cosas, todo ¿Voy para allá? Se me rompe el calefón. Amigos, estaba escuchando ruido en el lavadero y resulta que chorrea agua de mi calefón y no sé si asustarme o qué onda. Eh, ¿Qué onda? ¿Va a explotar? Aquí me pasa el contacto que hizo Sophie Mauro en el calefón. ¿La cuestión que, ¿Qué pasó con mi calefón? No sé por qué escuchaba un... Yo decía, escucho ruidos en la cocina, pero desde ayer que los escucho, y no quería ver, porque dije, ¿Eso es una rata? Y bueno, nada, dije, ya fue. Agarré la escoba y dije, voy a ver qué es. Me metí al lavadero, y cuando veo, era el termotanque que estaba goteando, básicamente el termotanque estaba goteando. Y dije, oh no, no ¿qué hago? Y un amigo me manda un mensaje, y me dice, se ajustó la rosca, ajustala. Nada, e hice este hermoso, hice esta hermosa historia, bueno. ¿Ven? desajusté la puta madre A ver si la puedo ajustar En la que traté de ajustarlo Y resulta que Bueno, nada La cagué La puta madre ¿Cómo se ajusta esta vez? La seguí cagando Aquí se volvió a desajustar Y se me salió todo Y se hizo todo un re quilombo Y lo vieron en el streaming Porque Se inundó tu piso Un poquito Cuestión que qué hago eh, Cierro la llave del agua Que está arriba del tanque Y digo bueno Con esto se abra, Se Solucionará, ¿viste? Cierro la llave del agua y de repente me quedo ahí, tipo mirando el, el termotanque. Estaba en vivo por Instagram y digo, bueno, entonces se solucionó por ahora. Y de repente empiezo a escuchar que el tanque hace. Y digo, mi cerebro hizo 1, 2, 3, 4. ¿Para por qué se, se prendió? prendió? No, para, pero se prendió el gas. Pero está, está caliente. Pero, ¡Pero no hay, hay agua! Cerré el gas a la velocidad de la luz y no me morí por nada. Podría haberme explotado, literal, me podría haber explotado el termo en la cara. ¡En directo! Y veía mi muerte en directo. Me hubiese hecho famosa, muerta, pero famosa. Entonces, ¿qué hago? Agarro y digo, bueno, ya fue. Llamo a la mina que me alquila y le digo, eh, bocha, ¿qué onda? ¿Tu termotanque? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que no sabía qué estaba pasando, que cerró la llave de agua y ya la de gas. Bueno, nada, vinieron para acá. Vino con el marido, que el marido es el que básicamente soluciona todo lo de la casa. O sea, nunca contratan a nadie, siempre lo soluciona el marido, dice Bueno, nada. Y yo estaba redormida Porque yo, ya saben que yo A la tarde no estoy A la tarde duermo Ya lo saben Y nada Me desperté todo así Todos los pelos chabuscados Le dije en realidad que vengan Tipo A las 4 Pero quisieron venir a las 2 Y me quedé ahí Tipo cerca Y me dijo ¿Qué no funciona Le digo No sé eso Que no funciona ¿Qué pasa en el lavadero? Hay un rejunte de cosas Pero no hay tantas cosas O sea había solo una bolsa Negra No es que había desorden está todo bien Entra y tipo Mientras que estaba arreglando eso Me dice Ay tienes la casa hecha un desastre Y yo Chicos, la casa no es un desastre, o sea, la casa no es un desastre ¿Qué desorden hay? Explíqueme ¿Alguien me explica cuál es el desorden que hay? No veo el desorden en la casa O sea, sí hay desorden pero no está sucia y me dice Porque hay telarañas Hija de remil puta Con 45 años ves las telarañas, ni yo me di cuenta Ni yo veo las putas telarañas, no veo ninguna puta telaraña Vos tocame no el horto, no la nada. Está desordenado, tita, será el horto No está desordenado No y Baja tres cambios, no. Aparte, vieron mi setup, o sea, está completamente ordenado. No, no, no, no me la paso acá adentro. El único lugar donde se ensucia es acá. Pero la mina viene y me dice: Ay, tu casa está toda sucia, es todo un desorden. ¿Cómo puedes vivir acá? La miré y le dije: Sí, pero yo vivo acá. Y me dice: No, pero mirá, hay arañas allá y telarañas acá. ¿Qué te pasa? Pero ¿cómo vas a vivir así? La miré y te juro que me enervó todo. Le dije: Mira. Yo si quisiera tu opinión te la pediría Yo, la verdad, hago lo que quiera en mi casa Y no estoy buscando la opinión de nadie para que me digan cómo vivo, cómo no Yo le pago la renta, no para que se meta en mi culo, ¿entendés? Te estoy pagando la renta, ya está, no rompas Burlada, burlada, la burlé, la re burlé Burlada, fue burlada, ¿entendés? Burlada A tu lado arroz pasado This is